¡Presente! Compañero Simón Cárcamo ¡Presente! Compañero Jorge Parra Alarcón ¡Presente! Compañero ejecutado político. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Ahora, y siempre. Y siempre. Mi nombre es Carolina González Toro, soy hija de Ramón González Ortega. Detenido el 11 de septiembre de 1973 y ejecutado el 30 de octubre de 1973. Prisionero de Isla Dapson y prisionero en el Regimiento Caupolicán de Porvenir, desde donde es sacado y asesinado. Eh, estoy presente en un acto de memoria que organiza las Organizaciones de Derechos Humanos de Punta Arenas, en conjunto con algunas autoridades de la ciudad de Porvenir, con la comunidad de Porvenir y de Punta Arenas y ha sido un acto bueno, tremendamente significativo por ser una ciudad pequeña en una zona extrema, en una isla, pero es el lugar donde los hechos ocurrieron. Eh, aquí se asesinaron a tres personas sacadas del Regimiento Copulicán y a Jorge Parra en, la, en el pueblo de Cerro Sombrero. Son tres, cuatro personas en definitiva. Eh, siempre los actos de memoria eh, Principalmente cuando uno es familiar, eh, siempre tienen un, un, una sensación o un gusto entre lo que uno debe hacer y lo que falta tanto por hacer. Y tenemos mucha esperanza que, que, que mañana, pasado, unos días más, la situación de nuestro país cambie para que sepamos lo que pasó con nuestros compañeros. Exista verdad, exista justicia y exista reparación y memoria y que estas actividades no sean eh, un que sea una cosa cotidiana en los colegios, en la sociedad en general. Y yo me pregunto hoy, por ejemplo, en que se viene a hacer un acto de memoria por tres personas que fueron ejecutadas. Yo me pregunto si realmente las personas que fueron enterradas por los militares esa noche, que son Carlos Baigorri, y Germán Cárcamo, si realmente están aquí. Porque la justicia en la querella criminal que se presentó nunca exhumó los restos. Por lo tanto, yo vengo a hacer un acto de memoria porque aquí ocurrieron los sellos. Eh, fue una situación cruenta, una situación injusta, una situación inhumana, una situación dolorosa para todas las familias magallánicas y lo que hacemos hoy día es eh, bueno, compartir, estar al lado y entender que eh, en materia de les humanidad no existe la prescripción y por lo menos nuestra labor desde el Senado en todo lo que pueda contribuir en esa materia, allí vamos a estar siempre. Quisiera destacar esta actividad en particular. Eh, me parece sumamente importante, un signo positivo que, que nos podamos encontrar en este tipo de actividades, tanto la civilidad, en definitiva las agrupaciones, organizaciones familiares derechos humanos, con eh, distintos organismos del Estado. Hoy día en PIMO estaba presente el Poder Legislativo, estaba la alcaldesa, eh, habían distintas entidades y reparticiones públicas. Eh, eso me parece sumamente importante en un tema tan trascendente como es los derechos humanos, eh, la memoria que está íntimamente relacionada con la cultura de los pueblos. Y A propósito de que hoy día también 30 de octubre, día del ejecutado político, hemos venido acá hasta la comuna para hacer memoria sobre cuatro compañeros que fueron eh, asesinados por la dictadura cívico-militar en el marco de las ejecuciones sumares que se hacían en ese entonces. ...y para decirle a la, a la comunidad de Porvenir y de la región... ...que estamos presentes, que estamos presentes con el arte... ...nos acompañó un elenco de danza de Casa Azul... ...que preparó un hermoso cuadro alusivo también a la memoria... ...y en ese sentido eh, de, destacar la, el valor a través del simbolismo... ...que ofrecen las artes, su estética... ...en el rescate y la preservación de la memoria para que evidentemente no tengamos más sucesos en la historia de Chile como lo ha acaecido a partir de 1973, sino un encuentro entre los seres humanos en base al respeto, a la amistad cívica y para preservar justamente la confraternidad entre las personas y seres humanos de esta tierra.